Hola, en este video mencionaré algunos de los aspectos que se deben tener en cuenta para lograr consolidar un curso pertinente que responde a las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales. ¿Tu curso responde a las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales? Aquí afloran algunas de las habilidades en investigación que posees y también aquellas que te permiten liderar un proyecto social en el programa. La pertinencia de un curso está determinada por dos cosas. Uno, el conocimiento que tienes acerca de las tendencias actuales de los temas centrales del curso que orientas. Dos, las necesidades locales que se van cubriendo a medida que se van abordando los contenidos del curso. Para poder ofrecer un material de trabajo pertinente, además de darle a los contenidos el contexto institucional y de programa que se merecen, te aseguras de que estás incluyendo los temas de análisis más recientes. Asegurarse de ello requiere revisar los planes de desarrollo regional y local y la lectura de artículos publicados en los últimos 5 años. Otro aporte que haces a través de tu curso es el de facilitar el desarrollo de ciertas competencias que son evaluadas en la prueba de estado. Para revisar la pertinencia de tu curso, identificas qué apartados de la prueba de estado son fortalecidos a través de los contenidos trabajados durante el periodo académico. Identificas cuáles son los aspectos más débiles según los resultados del último examen presentado y ajustas los contenidos de tu curso. Si tienes la fortuna de orientar un curso que está relacionado con la práctica de los estudiantes, esta es una excelente oportunidad para indagar acerca de las necesidades formativas en la región. Tomando como base los planes de desarrollo y encontrando una conexión entre lo que dicen los planes, lo que espera alcanzar la institución y lo que se puede identificar actualmente en la región de influencia del programa. Identificadas las necesidades de formación, esta información se puede llevar al comité curricular y el comité decidirá si son necesarios ajustes en lo ofrecido actualmente por el programa. Si estas necesidades identificadas tienen un impacto sobre el medio, la información puede ser entregada al Comité de Investigaciones y al de Proyección Social del programa. Ellos analizarán la información sistematizada por tus estudiantes y tomarán decisiones que facilitan la proyección y el reconocimiento del programa. Si haces una revisión de cada uno de estos elementos, sabrás si tu curso es pertinente frente a las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales. Gracias por estar en Aulas de Calidad, profe, porque tú tienes mucho por decir.